¿Cómo te preparas para vivir la Copa del Mundo, ¿no? que es el encuentro más importante en la historia de la humanidad? ¿Es este... tanto como más sí, no importante más tanto, en la historia sí, de la ¿no humanidad? Es para tanto, o sí, no, es para que lo discutamos, a lo mejor sí, pero no, no sí, se me ocurre sí. ¿Hay algo... ¿Hay otro episodio que se te venga a la cabeza, y que convoque así como un Mundial de Fútbol? Eh, no. no, el Mundial me parece único. ¿Por qué la gente que no le gusta se quiere mantener ajena? A algo que es inevitable, que es una ola que te arrasa a, a, Perdón, a, no a mí no me llama la atención el fútbol Pero sí. sin embargo para el Mundial No puedo hacer otra cosa que quedarme pegado en la pantalla ¿Eh? Al menos De hecho para, tengo una cábala. ¿Pero para los partidos de Argentina o para todos? No todos, Rodi te ve gana, no. gana República Checa Intento, intento ver todo ¿De verdad? ¿De Argentina? No te, te creo no una, sola, una sola vez, una sola vez me pasó cabana? Que me, me quedé solo en mi casa Cerré todo y me acosté a dormir Porque no me van con los nervios es verdad, eso. Me pongo lo demasiado loco. Y se despiertan ya Ter con el resultado hasta Sí, y termino hasta con dolor de cabeza, me ha pasado. Yo, Yo por ¿verdad? ejemplo, lloré sí. la última vez que Argentina... Siempre lloro en los mundiales. Necesito que cuente cuál es su cábala, igual. ¿Lloraste alguna vez? No tanto. ¿Vos, ¿sí? Pero sí me he emocionado. Sí. Sí ¿Vos, Agustín, Yo sí he llorado. ¿Cuándo? <ríe> Sos mala onda porque no ¿Por querés que vayamos ¿Sí? juntos <ríe> al partido de San Lorenzo y no, te lo voy a No, te preguntando en serio qué en partido. ¿En el último mundial? Porque tenemos formas cuando de llorar. ¿eh? ¿En no, no sé sí, los partidos como ustedes. Pero por eso, partido... cuando Argentina quedó afuera, cuando ganó un partido, ¿cuándo lloraste? Cuando ganó un partido. Claro, o sea, de emoción. Nigeria, yo con Holanda, por sí. ejemplo, en la última, en la Copa del en la 2014, claro. lloré de la emoción. Sí, sí, es que no lloró. La, después perdimos la final, fíjate, y no me Para entrego y de bronca, tanto. De bronca, ¿no? De, de tristeza, no de bronca. De bronca, cuando no te da bronca. ¿Cuál fue tu primer llanto mundialista? No y me cortaron las piernas, el Diego. 94. Sí, 94. Porque el del 90 yo lo disfruté. Más allá de la derrota final con Alemania, se me cayó un lagrimón, pero el me cortaron las piernas, Del Diego, del 94 fue terrible. Después lloré en el 98. Pero, con pero la después cuando de te enteraste, ¿por qué le cortaron las piernas? ah no, porque nunca se, nunca se va a saber bien, la verdad. Ay, Tano, por favor. Es la realidad. No, bien, Nosotros bien, entrevistamos a un médico, bien, quiero contarles bien, esto. Medio, no, digo. no, no. ¿Cómo no? No. no, no. Ven, ven no, era pero, el padrino, era no te serina, claro. bueno, claro, pero igual, digo habían drogas de por medio Pero una nosotros, sustancia prohibida para el juego nosotros entrevistamos esto, honestamente se los digo entrevistamos a un médico que estuvo con Maradona que era parte del staff de la selección argentina en el mundial del 94, lo entrevistamos el año pasado para New World, o durante la pandemia pues, ya no recuerdo, en del, donde él cuenta el detalle eh, y él dice que este, fue como una orden, como decir muchachos porque dice, nosotros pedimos la contraprueba que era lo que había que hacer, porque estábamos seguros de que y nos bajaron la línea y decían, no se reclama. Viste que en ese... Ahí era, era Maradona, el mejor jugador del mundo, y no reclamaron. Eh, Pero en esa época... Sí, en a veces Agustina... Hay un micromundo de dirigentes, de favores que se de la contraprueba va a ser peor. No sé. No sabemos, justamente. Pero no podía ser peor. Sabemos. A lo mejor no pidieron la contraprueba por eso. ¿En esa época en no? la FIFA no estaba el brasilero que lo detestaba Maradona? De. Es... de 90, ¿No seguro, 94, ¿no sí, también. Yo, Abelange, sí. No, lo odiaba. No y no. que en el 90 Maradona no le da la mano. Claro. Maradona se lo Chicos, no estaría la haciendo el tema del debate. Ah, perdón, les pido Pero bueno, ¿cómo te preparas para el Mundial? Así. Yo trato de decir este año no me lo ¿ya tenés a dónde ves el primer partido? Acá. Porque a las 7 de la mañana claro. Bueno, el segundo, Eso sábado, es un debate cuatro. que tenemos que darnos con la autoridad del canal, sí. claramente. Que ingrese Paola Piquero y por Pantibar, favor por favor. Por por favor. favor. El segundo, el segundo. ¿Podemos sábado llamarlo cuatro por de teléfono? Sábado 4 de la tarde, sí, sí, hermoso. ya está. Hermoso. Hermoso, lo que va a ser. Ya lo tenés armado. ¿Ustedes lo tienen armado, chicos? No. Yo me compré, ya tengo montón. comprado tres alames para ese partido. Pará. Ya lo compré. Y hay un dato que es mirado. hermoso. ¿Cómo? Ese mismo sábado, la una, juega Francia-Dinamarca. Posible rival de octavos. Para los que tienen cábalas y sí. te dicen, no, yo lo veo en mi casa, pero hay una super juntada en la Casa del Piraña, por ejemplo. No, si hay cábala, no se toca. Claro. Si hay cábala, te tenés que. Y y aunque y si tenés ganas de ir a la Casa del Piraña. No cábala es cábalas Escúchame, yo en el 2014 hice. La cábala era ver cada partido en un lugar distinto. ¿Y, ¿Y sabés si? en cuál repetí? En cuál. la final. Mira vos. O sea que perdimos culpa tuya Probablemente. No. Me tocó es que, trabajar, chicos. ¿Qué cábalas tienen? No, yo no, no ya cabala. no tengo ninguna. ¿Ninguna cábala? No es bueno estar atado a las es, es, es, es, No tener cábala es una cábala. Pero una te voy a decir manera, algo. A decir. Por ahí voy a decir, no voy a tener cábala. Y después arranca el mundial y por algún motivo te enganchó ese partido. Y, sí, y ya te decía. Porque ya en está. ese partido en el que ganó muy bien la selección sí. tenías la copa de vino a la no, mitad. No, te cambias de lugar, pero ni loco. Si estás con un grupo. No, amigo. chicos, qué boludez. Pues, eh, <risa> bueno. Perdón. perdón. <risa> <risa> Me dejé llevar. No, está muy bien, está muy bien. <risa> qué ton, <risa> qué tontería. Qué soncera. <risa> qué sonso que no. Pero sos. vos en tu vida son unos no platos. No paguen la luz. se está haciendo de noche, chicos? Vos Vamos. en tu vida no aplicas nada de esto, nada, nada, en ningún momento de tu vida. Me parece una tontera de verdad. En ningún momento de tu Las vida. Cábalas, te parece una no. pavada. Por ejemplo, repetir una acción en algún momento X de tu vida. Por ejemplo, siempre, no, no voy, he al, siempre voy al baño del, del, del multimedio al mismo lugar. No, poner un a lo mejor me gusta ese baño, pero no, sí. es una, no lo tomo como una cábala. No tenés nada que respetes así no, en tu vida. No. está bueno, bien. Hay muchas personas. Yo por ahí tengo y alguna menos cosita. menos en el mundial, porque me parece que después tenemos, tenemos que ser culpables ¿cuántos millones de argentinos por haber perdido? Y bueno, esa es la responsabilidad. Claro, no, chicos, por a favor. Ca a cada uno que no respetó la cábala le va a echar la culpa de haber perdido. Y esa rico. es la responsabilidad. Yo digo el lío que es el arma Dios para esa época, ¿no? Sí. Claro. Claro. Que le piden los uruguayos. Sí. No, claro. claro. de pero decir, Dios, acá, chicos, Dios, Dios... Es argentino. Pero, claro, claro, exactamente. Bueno, ¿y tienen algún preparativo? ¿Compraron tele? Y yo estoy en esa, che, tengo ganas, pero bueno, ¿viste? Ahora hay alguna opción Alfa, en Hay ofertas, sí. 24 cuotas, no vamos porque a, a decir porque hay que decir que suelen salir buenas ofertas. Sí. sí. O sea, y por ahí con... también lo aprovechás por ese lado, más que por el lado de... De hecho, era mi hipótesis que vos en algún momento me refutaste porque me decías que había que comprar el televisor después del Mundial. No, no yo te lo dije... Yo te decía antes. Vos oh, después. No, porque ella me negaba que antes del mundial existían una oferta para los tenis. Yo le decía sí, a para bancar que llegue el mundial y bien, comprate bien, el y No, no, no. ¿Cómo va a haber Se oferta para el, te mundial? Te ¿Y sí. el sí. mundial? ¿Y qué hizo ahora? Se compró un televisor. Sí. Porque sí. me hizo caso a mí. Porque sí. siempre antes del mundial salen los Intenté ofertas. conseguir canje a lo Ferrara no ¿Qué, ¿Qué compraste? No tengo muchas ideas. Claro, Arroba que Un 32 pulgadas. Muy bien. Para ver el mundial. No sé qué tamaño es. Porque también estaría bueno esto, ¿no? Que después hagan un chequeo de que sea para ver el mundial. Claro. Tampoco le vamos a financiar nosotros un televisor a Agustina que no lo use para el Mundial. <risa> claro, Eso es una estafa. Es Solamente lo puedo usar para el Mundial. No, pero tenés que ver por lo menos 10 partidos con él. Al menos. Gracias por el interno. Instagram, chicos. No, igual ya no conseguí interno. el canje para el mundial. Habría que hacer una auditoría y ver si efectivamente viste por lo menos 10 partidos. Si no lo devuelves. No, o sea, tenés no que ver. el Si vos lo comprás, porque es una oferta del mundial, tenés que ver el mundial. Dale, no, dale. Vale. Qué tontera. ¿Y, sí? ¿Y, sí? ¿Y, va, ¿Y vale que los 10 partidos los vea el novio o los tiene que ver ella? No importa, que usen el televisor. Ok. Con un vecino, con sí, bueno, el. el, el Faculos los va a ver seguro. Pero que valga la pena. No okay? sé, ¿eh? no sé. Ese, porque eso aún... lo financiamos con sí. plata de todos. Viste la gente que. Esta es otra también, que nos pasa a todos. Ligo, ligo o, el o alguien pero... conoces. Gente que se autopercibe futbolera, y no es está futbolera. convencida que futbolera, o ponele que es hincha de algún equipo, pero no es futbolera. No, no sabe ni lo en que es un córner. En claro. el mundial aparecen un montón. ¿En el mundial son sí. todos futboleros sí, o no? Sí, sí, hasta yo. Así como en los Juegos Olímpicos todos saben de todos los deportes, ¿viste? De todo. y, y critican sí, que no hay medallas claro. y saben del salto triple. Si saltó bien en carrocha. Sí, vos, claro. ¿Qué sabrá no, de la carrocha? No, no, no, no. <risa> ¿Quién tendrá idea? Eh, pero el no mundial creo que salió. El, el claro. fútbol es como una materia más opinable mm. también. Sí, sí. Y de repente todos la gente somos... que no ve lo partidos yo quiero no decir ve. algo, quiero decir algo que lo pienso de verdad. Durante mucho tiempo yo dije cuando me preguntaban de qué equipo sos, ¿te acordás? Yo decía de la Argentina, sí. pero porque de verdad sentía que cuando, estaba, cuando perdía estábamos tristes todos y cuando ganaba todos estábamos contentos. Y sí. esa cosa, el sentido de lo comunitario, de la alegría comunitaria de salir y decir vamos todos a un bar, nos encontramos, damos una birra... Y está todo el mundo contento. Sí, claro. no, no pasa con, con, con nadie con más nada, que con sí. la Argentina. Menos Me que... parece muy claro. lindo ese, bueno, ese sentimiento. Pero, hora, sí. no, perdón, tarón, sí. pero si los argentinos somos todos ministros de economía, ¿cómo no vamos a saber de fútbol? Técnico de fútbol, claramente. Eh, ahora, para allí, en el preparativo un mundial, te toca juntada con amigos. Y hay uno con el cual no coincidís en algún punto importante, ponerle un anti-Maradona. No voy. ¿No vas? No, no es amigo mío. Un anti-Maradona no es amigo mío. <risa> y sí, en la realidad. Uno elige yo no los es amigos, que sea no? anti-Maradona, pero soy pro-Messi. Pero no sos mi amiga. O sea, este, <risa> es ¿Sí? o sea vamos, a, vamos al punto. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Somos buenos amigos, pero bueno. Sí. Pero ponele bueno. que fuéramos amigos. Sí. Y yo no... No puede ser anti-Maradona. No soy anti-Maradona, pero soy pro-Messi. Bueno, está bien, pero hay que este pero no anti. Porque claro. el anti ese A mí me ha tocado el partido con anti Messi y es complicado. no anti Messi, ¿Anti -Messi? tampoco Messi. ¿Anti -Messi? Sí. Y hubo un momento en donde había anti Messi. No, pará, yo no soy anti Messi, yo no lo recontra banco, no. Se te nota, se te nota. Claro. No, bueno, por eso tengo puse triste cuando Messi renunció a la selección, dije, ¿para qué vamos a seguir viendo la selección si no está Messi? Ahora Maradona Messi, yo Maradona. En esa comparación Este, este es el último mundial de Messi. Y Si es, es el último mundial es porque durísimo esto, eh. Levanta el la copa, anulo mufa. Igual, pero si no va a jugar otro. Esto, es que la levantamos. De, yo estoy de convencido de la que la levantamos. Que qué lo dice todo el tiempo? El quiricocho, sí. piricocho, sí. qué sé yo qué es? Quiricocho, quiricocho. El sábado me funcionó. Eso no funciona. ¿Sí? Chicos, por favor. Se usa mucho. El sí, sábado sí, ¿no? me funcionó. Ahora es una cuestión de creencia. ¿Vos crees en algo? Sí. ¿Y por qué crees? Por una cuestión de fe. Bueno, sí. es eso mismo. Y vos decís el que. El quiricocho si vos... es eso mismo. ¿Vos crees que ¿Qué eso es el va a funcionar? quiricocho? Eso, es sí, mufar algo. Pero además hay una ceñita. Hay una ceña, exactamente. ¿Cómo es la ceñita? De los cuernitos. cuernitos. Vos lo hacés como para querer mufar a ese penal, por ejemplo. Claro. Y decir kiricocho. Kiricocho, kiricocho. Yo, por ejemplo, en esa no me prendo, pero hay muchos que lo utilizan. Pero no tenés que malgastar tampoco. No, no es que, claro. que te claro. funciona siempre. Claro. claro. Tenés, no tenés tres tiros. una bueno. claro. Claro. claro. No, no, no, que, no, no hay que abusar. En el mundial ah, tenés, tenés tres tiros. tenés un límite. Tenés tres sí, sí. tiros ah, como no claro. la International Internacional Cricotcho Association. Sí, sí, tenés, tenés tres tiros en el mundial, o sea, tenés que saber cuándo. Porque por ahí te lo gastaste en la primera ronda y después viene, no sé, un octavo con penales, ¿viste? Es complicado. Claro. Ahora, nuestra vida, la de los futboleros... No te tomes esto a chiste porque no es chiste. Me da risa la dimensión que ha tomado este extra que acabamos de ver hace 30 minutos que nos falló. Lo que quería decirte es esto. Que la vida de nosotros los futboleros, que somos muy futboleros, se rige por los mundiales. Claro. Claro. Como que la, la línea del tiempo nuestra, vos me preguntás a mí, che, ¿qué hacías allá por el 98? Yo lo primero que pienso es qué mundial se jugó. Claro. Ajá. Siempre. Tirame, por ejemplo, cualquier de así, de, el, de, de cualquier ¿cuándo, año. ¿cuándo, de cualquier... ¿Cuándo conociste a tu mujer? Y veníamos del fracaso de Sudáfrica. <risas> Y, y bueno, y ahí después... Es que te de, acordás el momento de tu vida, además. Sí, olvídate. ¿eh? ¿El nacimiento 2000, de, de tu por, primera y hija? Y venía, y el, vos venías de corretear jirafas en... En, en Sudáfrica, exactamente. El nacimiento de tu primera hija es posterior claro. a la eliminación en Rusia. Ajá. Justamente casi un año después, fíjate todo lo que son las cosas. Mirá qué loco igual el hito que vas a tener con el nacimiento de, de Olivia sí. y ahora con el Justo mundial. Justo en el año del mundial. ¿eh? Sí, chicos, yo nací en el mundial del 90. Vos naciste en el Mundial del ¿Y 90. cómo no fue en ese Mundial? Subcampeones, perdimos Subcampeones. la final con Alemania. ¿Te das el cuenta? Siempre segundo. Qué fuerte porque yo ya era viejo en el 90. Quizás haya sido el Mundial <risa> más recordado por toda nuestra generación, el del 90. Claro. Por encima de los cuarentones como yo, debe ser el Mundial más recordado. El, el de mí. Brasilia, ahí, bueno, final el también. De el vale, de para, perdón, para no, mí claro. el del 90 fue tremendo porque yo vivía en Italia. Me querían, oh. me querían, eso, mis compañeros de laburo me querían matar. ¿En, ¿Vos vivías en? Sí. En Sicilia. O sea, en la parte más napolitana, digamos, más anti-norte. No, mucho más, al, mucho más abajo. Está bien. Pero no, es no, decir... no, no tiene nada que ver Nápoles con Sicilia. Pero ¿no es que el sur de Italia odia al norte? Eh, no, al revés. El norte odia al sur. Ah, pero no es a la inversa. El, el norte dice que no los, del, los del sur son los grasas, sí. los del norte son los chetos. Por eso, digamos, lo que se dijo históricamente es que Maradona logró que... ...el sur, que generalmente era el pobre... ...le ganara a los ricos, lo cual es real... Claro. ...fundirísticamente pasó eso... ...y a partir de ahí surge ese amor... ...que dicen que en el Mundial de Italia dividió Italia... Igual, ...igual el napolitano es único en Italia... ¿eh? Uh -huh. el, el, a, ...a nivel cultural... ...es único en Italia... ...el estilo, la forma, las canciones... Eh, ...es único... La, la, ...la belleza natural que tiene... <coughs> eh, ...Nápoles es único en Italia... ...digan lo que digan los del norte, los del sur... ...los que quieran... Yo... Sí soy descendiente de sicilianos pero para mí fue muy difícil pasar el mundial ahí porque tenías un Maradona insultando el himno italiano claro. y, y, y automáticamente estábamos todos mirando el televisor en el laburo y automáticamente y me miraban todos a mí como diciendo y no podemos matar a Maradona te matamos a vos No, bueno, estuve, no hay que, no hay que no, darse me, me fumé Gracias de todos colores a mi amigo Ricardo Geraldo que me dice yo por Cábala pasé mucho calor no tengo bien claro cuál es el motivo, dice, pero en algún momento se acaban las cábalas. También es verdad, en un momento te deja de funcionar. Yo en la última ¿En Copa América maduras? dije, no voy a tener cábalas. Y capaz que esa fue una cábala. Capaz que tu cábalas no tener cábalas. Puede ser. Eh, vamos a la calle a ver qué dice Julián Cháver, otro que es futbolero a sí. pleno y yo, que yo para el mundial se prepara de manera especial. Que el Julián es de los que se autoperciben futboleros, pero en realidad no lo son. No, ¿Por? pero es futbolero, porque ¿Sí? es de boca, mira de vez en cuando partidos. Es, no es el futbolero top, el pero está dentro de la media. O oh no, Julián querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Por supuesto que sí. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Lloraste están? por un mundial alguna vez por Argentina? Cuando fue lo de Francia Argentina, el último partido. Perdón, estoy con alergia. Eh, no solo que lloraba, sino que sentía que me iba a morir y mi mujer se preocupó y me decía, Julián, es un partido. Y yo hacía, decía... ¡Ah, ah, no, <risa> Viste que no te entre el aire. ¿Vos sabés me pasó eso en el 2002? No, no, no, eh. Yo estaba con amigos 2002, Ay, Dios, madrugada, porque madrugada, era un partido de madrugada, con Suecia. y estábamos por salir a bailar, chicos. Y Ese yo, fue mi primer llanto mundialista. Yo lloraba, pero escúchame, era un niño que le habían sacado... Mis amigos me, me miraban a uno y me decían, flaco, dale, tenemos 24 años. Calmate, y claro. tengo... No salí y me quedé esa noche ahí. Tengo otra anécdota linda. Estábamos con Chicho, que está ahora en la cámara. ¿Por qué estás con Campera, Chicho? ¿Qué tenés el termostato raro? Estábamos con el Gustavito Ochoa, que no está haciendo dirección en este no. momento, no, está a la tarde. Claro, y teníamos que estar en Garibaldi y San Martín, se jugaba la final y después teníamos que hacer eh, gente. Entonces jugamos la semi con Holanda, estamos hablando 2014. Claro. Salimos una alegría, beso, abrazo con todo el mundo. Poliamor, un poliamor con ropa hicimos directamente. No, no. Claro, y la no. final, imagínate. No, es que era eso, Agustina, era eso, era poliamor, porque era, hola, abrazo y beso. Claro, fue, estábamos en la peatonal solo, que me acuerdo que sacábamos la cámara, ¿te acordás? No había ni la policía, la, la policía se metía a los bares a ver el partido, a la final. Y nosotros sí. solito, solito, en Garibaldi San Martín, perdió y teníamos que salir al aire. Imagínate, el, el, el Chicho no quería armar, el Gustavo decía, no vamos a la casa, y decía, no, hay que salir. Y me acuerdo que salimos con un mal humor, pero llegó un hombre que llevó a su hijo y dijo, yo le tengo que enseñar a mi hijo que hay que festejar los segundos puestos y que no siempre se gana y que lo importante es el esfuerzo y le Qué empezamos niño. a pegar al niño, ¿te acordás? Del claro, no aprendas eso.